Estamos haciendo entrega al padre Moncho de unos donativos en mandules, habichuelas, comestibles, que hizo el presidente de la sesión de Herrera, de Herrera, Leonel Castellanos, isano, de manera personal, no en la sesión de Luther Rosa, para que fuera entregado al padre Moncho y unas 10 para otra persona que él no ha otra persona que él y va a ¿por qué al padre Moncho? porque sabemos que llega el Moncho lo va a entregar directamente a las casas con el grupo de fuerza viva de San Francisco entonces, que sí vale como un gesto de solidaridad el los castellanos, que nos hizo como intermedio a nosotros y al tribunal para que esto llegara a la gente de casa bien, en nombre de fuerza viva Santa Eduardo damos la gracia nosotros hemos hecho un trabajo en base justamente a buenos dominicanos que han entendido que hay que abrir la mano, manos abiertas. Damos las gracias a ustedes por este aporte y tengan por seguro que llegará a manos de necesitados. Que Dios bendiga a ustedes el honor, que Dios bendiga a ustedes que lo aportan y juntos podemos construir un mundo nuevo.